Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz viernes. Eh, como ustedes saben, hoy terminamos otra semana, la primer semana de este super año que vamos comenzando. Eh, no sé ustedes cómo lo sientan, pero yo creo que vamos comenzando con mucha energía. Vamos... Eh, pues no sé, ¿verdad? Como con muchas más proyecciones, especialmente a todas aquellas personas que ya comenzaron a desarrollar su negocio. Eh, es bien importante siempre estar uno actualizándose de todo lo que va aconteciendo y muchas veces nos preguntamos cómo puedo hacer crecer mi negocio, qué herramientas tengo para ayudar a crecer mi negocio. Pero aquí eh, ustedes saben también de que si ustedes se capacitan, si ustedes eh, entrenan, si ustedes practican lo que, aprenden. Ustedes solamente tienen un solo destino y ese destino es ser exitoso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los re recursos, cuáles son los materiales que podemos tener para poder hacer crecer nuestro negocio. Así que si ya está inscrita en Mat, perfecto. Si todavía no está inscrita, eh, trate la manera de prestar mucha atención porque esta información va a eh, pues a impactar de alguna manera positiva lo que usted sabe o lo que usted pues eh, viene practicando de otros negocios verdad entonces acá vamos a vamos a hacer mucho énfasis en el aprender y para que aquí todo esto funcione el único ingrediente principal es que usted ponga mucho interés en lo que vamos a hablar que lo practique que lo comparte y que sobre todo eh, trate la manera de tomar nota de lo más importante de cada una de las clases que vamos a tener en nada, bienvenida a todas las personas que recién se, se incorporaron a mi equipo. Estoy muy contenta porque eh, pues, son curiosas, quieren aprender y sobre todo eh, son, son personas de que eh, yo sé que van a practicar todo lo que van aprendiendo. Así que vamos a comenzar hoy día y vamos a hablar de unos elementos muy importantes de crecimiento en el negocio. Entonces acá... Ustedes saben que cuando todo el mundo está buscando generar un ingreso, lo primero que están pensando es cómo lo voy a hacer, quién me va a ayudar, cuáles son las herramientas que voy a tener a mi favor, eh, dónde las puedo encontrar. Entonces, todo eso, eh, pues voy a mostrarles un poquito de todo lo que tenemos acá para reforzar esa, eh, esa curiosidad y necesidad de saber. Entonces, voy a empezar diciéndoles que acá en CERMAC, nosotros tenemos muchísimo material de trabajar como muestras, eh, como eh, revistas, material digital, bueno, todo eso, ¿verdad? Entonces acá quiero compartirles una pequeña eh, presentación que, que hice aquí con mucho cariño para ustedes y vamos a comenzar con estas preguntas. Todo el mundo dice, pero ¿qué tipo de negocio hace? O sea, de, ustedes saben de que las personas que son curiosas y dicen, eh, ¿a qué se dedica usted? ¿Cómo hace su negocio? ¿Cómo puedo hacer para comenzar? Bueno, en esta ocasión voy a tomar como ejemplo lo que yo hago. Yo hago ser más, ustedes lo saben, muchas hacen ser más. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, es porque aquí se genera lo que es el 50% nivel de ganancia. Entonces, acá, esa va a ser la primera, la primera gran parte de todo este proyecto tomar la decisión de comenzar este negocio luego de eso eh, cuál es el otro ingrediente principal acá en este negocio es conseguir la información adecuada casi siempre me están mandando mensajes en privado y me dicen, mira cómo me inscribo en ser qué pasos voy a seguir qué es lo que ofrece Sermat? y a eso se refiere el conseguir información es decir cómo voy a hacer los pedidos entonces yo eh, siempre les estoy hablando de que son tres maneras de trabajar eh, muy fáciles porque cuando se inscriben acá en el negocio, lo primero que ustedes hacen es tener acceso a su back office, o sea, a su oficina virtual. Esto significa que ustedes van a tener el acceso inmediato a toda la información, todo el material de entrenamiento posible para poder tener un negocio exitoso. Entonces, cuando una persona es nueva en un negocio, eh, la primera parte y lo más importante es eh, buscar la información para eh, tener eh, un entrenamiento adecuado. La persona que se inscribe en un negocio y no se informa, esa persona va a hacer un pedido, dos pedidos, pero después lo va a abandonar. ¿Por qué? porque no le va a encontrar sentido eh, cómo agarro mis ganancias, no va a encontrar sentido eh, de dónde voy a agarrar ese material, cómo voy a, a hacer las cuentas, cuánto voy a cobrar. O sea, son esas preguntas básicas las que una persona nueva debía hacerse cuando se ingresa Déjenme saludar. Hola, Jenny, bienvenida, feliz año. Gracias por estar aquí acompañándome. Eh, bueno, vamos a continuar. Y cuando hablamos de conseguir información, que siempre es bueno que en su back office usted revise qué es el material con el que cuenta, material digital, eh, su oficina virtual, porque acuérdense ustedes van a tener su tienda virtual y tienen que saber dónde está, eh, cuál es el plan de compensación, con qué material yo cuento, con las revistas digitales. Bueno, a eso se refieren que justo después de inscribirse, ustedes busquen esa información. Suponga que cuando usted se inscribió no se tomó ese tiempo, nunca es tarde para aprender. Si usted este año su resolución va a ser generar un ingreso extra, entonces, no se preocupe, no busque otro negocio, simplemente tome el que ya tiene, por ejemplo, ahorita este usted ya lo tiene. Y lo, y lo único que tiene que hacer es revisitar esa, esa sección de información para ver qué oportunidad hay dentro de lo que ya se hace porque ya el producto ya lo conoce, ya el producto ya lo vende, ya sabe que se gana el 50%. Entonces, en lugar de desesperarse y buscar otro negocio, uno lo que hace es revisitar eh, lo, lo, lo, el, el contenido que se tiene y ver si hay algo que me llama la atención. En este caso, yo las invitaría a visitar el plan de compensación, porque ya que están inscritas, eh, ahí está la fuente, la, la, la fórmula para generar ingresos. Entonces, mi especialidad es entrenamiento. Entonces, ustedes saben que se pueden acercar conmigo y decirme, mira, Ana, esto yo no lo entiendo, explícamelo porque yo quiero ganar dinero. Entonces, acá yo le voy a decir cómo hacerlo de manera en venta y cómo hacerlo de manera en liderazgo en caso que así quiera hacer. En cuanto a los recursos, los recursos ya lo acabamos de mencionar, recursos de cómo hacer un negocio son el material que les estaba hablando, eh, entrenamientos como el que yo les estoy compartiendo, entrenamientos proporcionados por la empresa, este, material didáctico impreso, eso es el que siempre tenemos acá en Sermán, tenemos los catálogos, tenemos los flyers, tenemos el catálogo digital, tenemos muestras que ya a continuación les voy a mostrar. Y aquí cuando decimos, ¿y quién podrá ayudarme a hacer este negocio? Entonces acá eh, el liderazgo, eh, se entiende que es la persona que guía a su grupo. Entonces acá, eh, en mi caso, soy yo la persona encargada de entrenar mi equipo para que mi equipo se multiplique y comparta la información. Entonces acá, toda persona que va comenzando a eh, hacer su negocio, es bien importante que aprenda. Y si es una persona independiente como yo, va a necesitar muy poco de los entrenamientos porque lo va a hacer por sí sola. Eh, va a aprender a inscribir personas, va a aprender este, a cómo enviar sus pedidos, va a bajar la aplicación eh, ya una vez eh, que esté inscrita. Eh, tiene que aprender toditos los programas que tenemos para que así de esa manera sea un rotundo éxito su negocio, ¿verdad? ¿Y qué más necesito? Pues esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos eh, para hacer un negocio exitoso? El ingrediente principal lo tienen ustedes y son ustedes mismos. Para que el negocio sea exitoso debe haber constancia, debe haber disciplina, debe haber deseo de hacer las cosas, debe haber necesidad de, eh, de crear ese ingreso, debe haber este, un plan para que usted quiere ese ingreso, ¿verdad? Si en un, si en un dado caso usted eh, quiere hacer una excursión con su familia, si quiere pagar un bill, si quiere pagar una deuda acumulada, si quiere este, comprarse un carro nuevo. Entonces, esos son... Eh, eh, el, el motivo por el cual usted quiere generar ese ingreso, o por ejemplo si su hijo va, va a ir a la universidad va a necesitar un ingreso extra o va a necesitar un vehículo para transportarse entonces todo eso este, es lo que, que incluye a qué necesito, ¿verdad? ya sabemos que tenemos material ya sabemos que tenemos entrenamiento ya, sabemos, ya saben que me tienen a mí para ayudarle, ya saben que la empresa los ofrece también y eh, aquí lo que falta es que usted ponga la necesidad en la mesa y que la vea todos los días para que en base a esa necesidad usted haga un negocio pues exitoso, ¿verdad? Algo del cual usted misma se va a sentir orgullosa porque cuando usted ya comience a generar ese ingreso eh, va a ir diciendo, eh, va, va a poner prioridades, qué es lo que va a hacer, qué, qué va a publicar eh, y todo eso. Entonces, ¿qué más necesito? Bueno, como dueña de un negocio, lo primero que debe tomar en cuenta es que sus redes sociales son sagradas. Cuando se, se, usted está eh, muy involucrada en cuanto a las redes sociales, hace TikTok, hace Facebook, hace Instagram, lo único que les voy a sugerir es nunca, pero de los nunca, jamás, jamás, jamás, jamás, es publicar cosas negativas, hirientes, eh, como por ejemplo, si está resentida con alguien, no ponga el post tirándole un zapato a esa persona. Eh, si usted está eh, enojada con su esposo o con quien sea, no lo publique. Si a usted no le molestan cosas religiosas de otro post, no los comente. O sea, simple y sencillamente hay que limitarnos a cosas positivas porque la imagen de la persona que tiene un negocio se va deteriorando en la medida que hacemos esa mal práctica de las redes sociales entonces esa es la única eh, sugerencia que yo les haría verdad porque eh, está lo que es el perfil eh, personal de la persona donde ustedes ustedes saben que uno puede hacer lo que uno quiera está el perfil de negocio pero si el perfil de negocio está está su misma fotografía y ven que aquí está hablando bonito de un negocio y aquí está en lo personal peleándose con el vecino, esta persona eh, se va limitando su credibilidad y también se va este, eh, apagando pues esa luz que usted quiere proyectar, ¿verdad? Entonces, aunque usted esté molesta, ya saben, eso, eso no se practica, no se hace. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ver la necesidad en la mesa todos los días para trabajar en base a eso. Entonces, bueno, vamos a continuar y les quiero mostrar, Ustedes, para hacer crecer su negocio, cuentan con muchísimo material. Aquí en CERMAT, eh, ustedes saben que lo primero que llega a su casa todos los meses es la revista Gold. Y aquí ustedes saben que vienen las fotografías de los kits. Entonces, vamos a ir por orden para que ustedes vean la importancia de revisar su material. Acá lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es que eh, viene la fotografía de los kits de ingreso. Y eso es bien importante porque el negocio se basa eh, comenzando en lo que es el kit de ingresos. Entonces, toda persona nueva, si va comenzando, revise su catálogo. Hay personas que están inscritas y, y, y están preguntando, ¿y a cómo voy a dar esto? ¿Y cuánto cuesta esto? Este, ¿Me pueden ayudar con esta información? La respuesta está en los catálogos. Cuando se inscriban, eh, el primer recurso que hay que explorar son los catálogos para saber el precio. Al público, ¿ok? Porque esa es la colección completa de todo lo que vendemos. Entonces, el negocio va a crecer en la medida que se prepare uno para eh, hacer eh, eh, más grande, ¿verdad? La, la, la, el grupo de personas que forman parte, ¿verdad? De, de, este, de este super equipo que tenemos, eh, de que ustedes aprendan. Eh, la descripción de cada producto. Si no saben cómo se aplica, no se preocupe, la descripción aquí está, tanto en inglés como en español. Si no saben las edades para qué son unas cremas, aquí está también. Entonces, ustedes van a tomarse ese tiempo de conocer lo que venden. Si no conocemos lo que vendemos, el negocio no camina, no funciona, no produce. Y ahí es donde se frustran muchas personas que, aunque el negocio sea en español, no comprenden la forma en que están dejando ir toda esa ganancia. Entonces, ya saben, este es el catálogo de colección completa. Cuando la persona se acaba de inscribir y eligió el kit de 49.95, sepan ustedes que van a recibir tres fragancias, kiwi, caribe y bobi. Entonces, ¿por qué les hago esta, esta, esta mención? Porque cuando la persona es nueva y quiere hacer crecer ese negocio, va a tener eh, dos opciones. Una, puede ocupar los productos que le acabo de, de, de mostrar para eh, ofrecerle a las personas para que los prueben y agarrar pedido en base a esas fragancias. O dos, lo venden y agarran de nuevo su inversión. Entonces, ¿qué más van, van a tener ustedes a favor? Ustedes en su kit, cuando lo reciban, igual van a recibir su revista Gold van a recibir lo que es su catálogo de ofertas mensuales. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando, cuando les, les estaba mostrando este libro, este es el libro completo de la colección de productos, maquillaje, perfumes, eh, bueno, hay muchísimos acá de la descripción. Ahora, cuando ustedes reciben el libro de ofertas mensuales, lo mismo, aquí hay productos que están más baratos y, y tienen más por menos precio. Entonces, aquí lo que ustedes pueden sacarle provecho a esto es, por ejemplo, están esta super oferta. Por la compra de la fragancia viene labial gratis. ¿Cuánto cuesta el labial? El solito cuesta 16 dólares. Entonces, acá, la persona que busca maximizar el negocio, si, si compra para salir a vender, Puede vender por separado lo que es la fragancia y por separado lo que es el labial, o puede vender los dos tal cual está. Ahí va a depender, vuelvo y les repito, cómo usted quiera proyectar el negocio. Y aquí se vale, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no quieren el labial, entonces le dicen, no, yo solo quiero el perfume. Pero lo que no saben es que por el mismo precio son los dos productos, ¿verdad? Entonces acá. El cliente cuando compra por catálogo eh, va a recibir tal cual está la oferta, pero si el cliente dice, no, yo solo quiero el perfume, pues solo el perfume se le vende. Entonces acá eh, esa es una opción de cómo sacar y cómo monetizar más su negocio. Lo mismo para caballeros. Hay caballeros que dicen, no, yo solo quiero la fragancia, no me gusta el desodorante o viceversa, ¿verdad? Entonces a veces uno se llena de, de, de desodorantes porque el cliente no lo quiere, pues se buscan ofertas o se dan como regalo. Ahí va a depender cuál es la estrategia que va a tener para hacer crecer su negocio. Entonces, acá, de las fotos que ustedes están viendo ahí, esto es en cuanto al material impreso con que se cuenta. Se tiene la revista Gol que es la que trae, los incentivos, eh, trae los programas que se van a trabajar por mes, vienen ofertas especiales, como por ejemplo ahorita viene Bobby, vienen cuatro por determinado precio, donde usted como consultora le va a sacar el 100% de ganancia, no el 50, sino que el 100%, y ustedes ya la van a recibir, ya, le, ya se las mandé digital, entonces ustedes la van a recibir por correo también. Entonces acá en la revista de, de, de, de ofertas mensuales, saben que aquí, estas son del 15 de, de, de perdón, el día 16 de enero al 15 de febrero. Un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes sepan el tiempo que dura una oferta. Ahora, esta eh, es bien importante que sepan que dura seis meses. Entonces, esta se vence en marzo, son seis meses. Entonces, aquí, el negocio va a crecer si usted conoce todo lo que tiene a su favor. ¿Qué más tenemos acá para que el negocio crezca? Bueno. En esta fotito que ustedes están viendo ahí eh, están esas tres revistas que dice eh, está una chica, dos niños y un caballero. Bueno, esas revistitas quiero que sepan que cuando ustedes hagan la orden las pueden pedir. Estas son las que están viendo acá. Y lo que ustedes no saben es que estos libritos traen por dentro una pestaña con el aroma, solo la levanta y está el aroma de la fotografía. Entonces acá, si usted quiere vender, si usted quiere ofrecer el producto y no tiene muestrecitas líquidas, entonces usted puede tener estas, estas este, revistitas que traen una pestaña con el aroma. ¿Okay? Si quieren saber cómo huele este, entonces solo levanta la pestaña y usted eh, pues muestra a su cliente. Entonces al mismo tiempo pueden servir como prospección, al mismo tiempo pueden servir para agarrar pedidos. Entonces monetizar el, el negocio lo pueden hacer de muchas maneras y vienen de tres diferentes: viene la colección de niños, viene la colección para mujer y viene la colección para caballero. Okay, entonces acá estas, eh, yo se las recomendaría, no van a estar por mucho tiempo si van a hacer su pedido, incluyenla, este, porque vale la pena tener este negocio. Entonces, acá, este material, perdón. Entonces, aquí tenemos otro tipo de material, como por ejemplo, las muestras eh, en esta presentación. Estos cuestan $4, ¿ok? Entonces, acá ustedes van a poder eh, ordenarlo y aquí cuáles fragancias vienen. Vienen para niñas, vienen para niños, vienen para bebé. En la parte de abajo son estas cuatro. Son las más vendidas. Y acá en esta, este, ustedes tienen eh, las favoritas eh, para él, para ella. A ver, entonces aquí, estas son 10 fragancias por 4 dólares. Son botecitos líquidos los cuales eh, usted los abre, se los aplica a la persona. Y pues eh, puede servir para... Agarrar pedido. Entonces aquí esa es otra opción de que cuando no se cuenta con mucho recurso económico, pero se necesita el material, ustedes pueden agregar esta, eh, esta herramienta a su pedido, ¿verdad? Otro de los materiales que tenemos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Otro de los materiales que ustedes tienen que conocer para hacer crecer su negocio son estos paquetitos. Pero esto se lo voy a explicar ya de último, porque en base a eso es la última de las láminas de, de esta presentación. Pero les quiero mostrar que ahorita tenemos estos muestrarios, no sé si ustedes ya los, ya los vieron. Están súper bonitos, eh, muy eh, convenientes para que ustedes lo anden con ustedes en... Que si va a su trabajo, pues le vendió a su compañera. Que si va a una fiesta, lo llevó con usted para mostrarle a sus amigos. Que si está en una reunión y, y usted quiere, pues, hacer como una, un, un militar ahí con sus amigas para ver, eh, recoger ventas, pues entonces esto le puede servir. Pero esto no funciona si no sabemos el precio de cada uno. Yo les puedo decir de memoria cuánto cuesta cada una de estas fragancias. Eh, pero lo mismo lo tienen que hacer ustedes, memorizar los precios regulares del catálogo para que puedan recomendar. Si a mí me preguntan cuánto cuesta el Kiwi, cuesta 48, cuánto cuesta el Kisco, es a 34. Si me preguntan cuánto cuesta el Apple Candy, cuesta 28. Entonces, si ustedes se aprenden esos precios, sí va a tener sentido que carguen su muestrario. Si ustedes cargan su muestrario y no saben los precios, entonces... Van a estar texteándome y me van a decir, Ana, ¿a cómo se da este perfume? O, Ana, ¿cuánto cuesta este otro perfume? Entonces, y muchas veces yo no estoy disponible. Por lo tanto, es importante invertir tiempo en conocer lo que vendemos, porque si lo hacemos, yo les aseguro que nadie, absolutamente nadie, va a poder competir contra su propia estrategia de ventas, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero mostrar otro recurso de los que tenemos, que ustedes están viendo ahí, y son este, las tarjetitas de negocio. Déjenme aquí, voy a mostrarles una de las mías. Son sencillas. Y fíjense que estas, cuando uno aprende algo y una persona aprende a, también a apreciar las cosas. Cuando yo entré acá a hacer más, eh, le pregunté a a la persona que está arriba de mí y le digo yo, muéstreme su tarjeta, yo necesito un modelo. Y me compartió la de y entonces en base a ese modelo este, hice yo las mías, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, como les digo siempre, cuando uno va a un lugar, siempre es bueno cargar su material para poderse eh, entablar una una conversación, entonces ella me compartió muy amablemente la de ella y, y bueno, yo hice las mías, ¿verdad? Aquí se las estoy mostrando, están los productos, prácticamente el mensaje, ahí está, y esto es lo que, lo que le ayuda muchas veces a uno cuando no anda catálogos, cuando no anda este, preparado para, para determinada, eh, digamos, Promoción, si uno va a un lugar y nos manda catálogo, dice, mira, te voy a regalar mi tarjeta por si se te ofrece. Ya ustedes saben, ¿verdad? El discurso de cinco segundos que se van a... El comercial de cinco segundos que se van a ustedes a, a decirles. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar Ustedes deben eh, andar siempre preparadas para cualquier ocasión. El material de trabajo no debe faltar. Ahora, si usted anda su tarjetita y anda su mostrario, entonces usted puede incluso... Hacer una conversación, pasar el rato ahí mostrándole las fragancias, dejarle su tarjetita y agarrar el contacto de la persona. El negocio únicamente va a crecer si usted conoce lo que vende. Entonces, aquí vuelvo y les digo, vale la pena invertir tiempo en su material. Otro de los materiales que ustedes tienen a favor de ustedes es su página web. Eh, muchas cuando se inscriben siempre están preguntando y dicen, uh, me pueden mandar fotos de productos para yo publicarlos en mi Facebook, entonces, pero les cuento que cuando ustedes entran a su página web, ustedes pueden copiar y pasar y pasar las fotos, entonces ustedes eh, solo es que te tomen el tiempo, entren, guard y lo y lo en ¿verdad? Entonces aquí vuelvo, les digo, aquí no hay nadie que sepa más que otros, simplemente hay personas que somos más curiosas que otras, más traviesas que otras y nos ponemos a trabajar. En lo que hacemos. Ahora, si me van a decir, eh, pero usted solo eso hace, <ríe> usted no trabaja, pues les cuento, eh, no es que solo esto haga, yo trabajo de esto, pero ya me lo han dicho. este Lo que pasa es que usted no cocina, yo tengo que atender a mi esposa, a mis hijos, a esto, y esto y esto. Ok, todo mundo tiene esposo, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene novio, todo el mundo tiene perros y gatos, ¿verdad? Entonces aquí, solo falta que usted elija qué parte del día tiene media hora, 15 minutos o una hora, y esa hora usted la, la, la, la ocupe para dedicársela a su negocio. Entonces, hay herramientas en Facebook, como por ejemplo, se puede programar eh, la publicidad, donde usted eh, coloca su material diario, entonces ahí él solito se va posteando, no es que usted esté ahí pegada todos los días, sino que, eh, él solito se va, va programando y él solito va posteando lo que usted ya programó. Entonces, así es lo que yo hago y es lo mucho que muchas pueden hacer, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, su página web eh, pueden copiar y pasar y pueden dejarlo programado para que si ustedes están durmiendo la foto salga posteada. No es que usted despierta a la una de la mañana, sino que es que usted ya lo dejó programado, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de hacer crecer su negocio. Entonces, bueno, pasando ya a la última... Ustedes han visto estas muestrecitas, son 10 muestras y cuestan 2 dólares, ¿ok? Entonces, King cuesta 54 dólares, ¿ok? Y aquí quiero que pongan mucha atención porque esto puede causar un gran impacto en su negocio, pero aquí depende cómo usted lo quiera hacerlo, ¿okay? Entonces... Esa es la magia de ser independiente porque yo les estoy explicando lo que pudiera hacer pero la magia, lo bonito es que usted lo hace a su propio ritmo, con sus propias ideas, ¿verdad? Entonces, miren, dos eh, dólares traen 10 y vienen del mismo aroma. Entonces, yo aquí tengo un límite, tengo sentimiento, tengo Anubis, tengo King y tengo a Serenata de Amor. Estas son las nuevas, ¿verdad? Entonces, acá, esta otra, eh, este otro ejemplo que les voy a mostrar, bueno, antes de pasar al ejemplo, mejor les explico esto, porque esto va basado y relacionado a los números que les voy a mostrar. Entonces, acá, ¿qué más tenemos? ¿Con qué más contamos acá en más? Bueno, para hacer crecer su negocio, les comento que cada dólar que ustedes gastan se convierte en un punto. Los puntos eh, los pueden utilizar de dos maneras. Los pueden utilizar para acumularlos y canjearlos por premios o los pueden utilizar para descuentos en productos, pero siempre y cuando no estén en oferta. Así es como funciona. Entonces aquí nosotros vamos a tomarle la, la ventaja que querrá. Entonces, ¿cómo yo haría crecer mi negocio? Bueno, vino Jenny eh, y hizo su orden eh, y tiene mil puntos. Pero Jenny está pendiente de la fragancia Bobby porque es la que más le compran y Bobby cuesta $34 dólares. Mitad de $34 son $17. Pero vino Jenny y me dice, Ana, ¿cuántos Bobby puedo comprar con mis puntos? ¿Okay? Entonces, si usted tiene 100 puntos, en lugar de pagar 17 dólares, pagaría 11.90. Entonces, esos 1,000 puntos le pueden servir para 10 Bobby, que los 10 bobis usted los va a vender en cuánto, en 34 dólares, pero le costó 11.90 cada uno. Entonces, así es como se le saca el 100% a su negocio. No es que va a comprar mil dólares y va a pagar solo 200 no o sea el, el, el negocio no es así entonces cuando uno está en un negocio debe aprender todos los beneficios para monetizar al máximo ese negocio entonces el, el, la clase del día de hoy o el entrenamiento de hoy como usted le quiere llamar va dirigido a eso a explotar al máximo todo lo que tiene para monetizarlo al 100% ok otro de los de los eh, Cosas que tiene a favor suyo, otro de los beneficios es que tenemos un super plan de compensación. Vamos a suponer que de las que están conectadas en este momento dicen, Ana, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué gano yo si inscribo una persona? Eh, ¿Será verdad que pagan porque uno tiene un grupo? Eh, ¿O cuánto es lo que yo puedo ganar? Pues les cuento que el plan de compensación de hacer mal va de un 6% a un 20%. Lo más poquito que una persona gana es el 6%. Lo máximo que pueda ganar es un 20%. Pero vamos a hacer números reales. Digamos que usted, ¿qué gano yo con 6 personas? Le digo yo, bueno, la fórmula dice que con el mínimo de seis personas, y si venden 2,250, usted gana 247.50. Entonces usted dice, ¿y eso siempre? Sí, va a ser siempre y cuando usted con su equipo, no solita, sino que junto a su equipo, hagan 2,250 pagados a la empresa. Entonces, su cheque llega de 247.50. Allí ustedes están recibiendo el 10% de comisión. Entonces, todo eso lo van a encontrar en su plan de compensación. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos los requisitos. Los requisitos son cuántas personas necesita en ese plan de compensación. Pero lo más principal es, cuánto usted tiene que estar vendiendo para poder comisionar de todo su grupo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué más tenemos acá en Sermat? Bueno, resulta ser que al hacer todo esto que yo les estoy hablando, tenemos un viaje internacional. El viaje internacional se trabaja basado en ventas personales junto con su venta de equipo. Muchas les encanta viajar, pero es más, más, más rico viajar día gratis. ¿Por qué? Porque acá la empresa les paga boleto, les paga hotel, les paga comida, este, y son eh, una semana completa de viajes. Entonces, eh, si nosotros decimos, bueno, voy a, eh, yo en mi trabajo pido una semana para vacacionar, pero resulta ser que cuando nos tocan las vacaciones en los trabajos regulares, se pasa la semana en su casa y no fueron a ningún paseo, mientras que aquí usted hace su negocio. Usted se ganó ese viaje y usted puede viajar eh, sola o acompañada según el, el, el incentivo, ¿verdad? Entonces, aquí usted dice, bueno, no voy a viajar, pero ¿saben qué? La empresa les da el dinero en efectivo si usted no puede viajar. Entonces, si no tiene documentos legales, si tiene documentos legales y por A o B razón no puede viajar, la empresa es bien bondadosa en ese aspecto porque nos da lo que es un viaje, eh, perdón, el... el, el el incentivo, ¿verdad? No del equivalente. Y bueno, y lo que ya les mencionaba, que más tenemos es la revista Gol, que ya se les acaba de mencionar, porque todo de lo que yo les estoy hablando viene en capsulitas pequeñas, resumido mensualmente, en la revista Gol. Así que, ¿qué les parece? Todo esto eh, va junto, todo esto va trabajando, eh, y aquí usted eh, puede decir... Sí, pero es que yo no puedo porque de todas maneras no me dejan salir y bla bla bla. Mis hijos están chiquitos, que porque tengo que cocinar, porque estoy casada. Bueno, bueno, pongamos todas las excusas a un lado y pongamos en el otro eh, qué es lo que a usted le gustaría hacer con el dinero que podría ganar, porque les recuerdo aquí no se trata de acumular y acumular y acumular productos, no, aquí se trata de ver qué va a hacer usted con la ganancia que produzca de la venta de sus productos, ¿verdad? Entonces aquí, ya eh, pasando al, al, al ejemplo que yo quería mostrarles, es este. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de estos paquetitos? Bueno, resulta que cada paquetito cuesta 2 dólares. 2 dólares traen 10 fragancias, ¿ok? Vamos a suponer que Jenny a Jenny le encantan las las ventas y dijo, bueno, voy a pedir en mi pedido, valga la redundancia, tres paquetitos de las fragancias que, que, pues, que vendí, ¿verdad? Pidió ella el, la muestra de Fashion, uh, Princess, perdón, eh, pidió la de Embleme y pidió la de Un límite La uh, Fantasy Princess, esa cuesta $34 dólares, aquí lo están viendo ustedes, el embleme cuesta 56 dólares y eh, un límite cuesta 48 dólares. Entonces, acá, Jenny, Jenny compró los tres paquetitos, ¿ok? Compró tres paquetitos y como Jenny hizo su lista, ¿verdad? Y a cada cliente le dio una muestra y cada persona le hizo un pedido, de 10 muestras que Jenny compró, cuatro personas le pidieron el Fantasy Princess de la muestra de embleme. De 10 personas, 4 le compraron el emblema. Y lo mismo, ¿verdad? Le compraron 4 del último. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, Jenny, el total vendió 136 dólares de las perfumes para niñas vendió 224 de emblema en 4 que vendió y vendió 192 de 4 un límite que vendió. En total, entre esas 12 fragancias que vendió, vendió un total de 660 dólares. Precio, catálogo. Entonces, ¿cuánto va a ser la ganancia de Jenny? Jenny va a ganar 330 redonditos. Ahora, yo la pregunta que les digo es, ¿por qué será que la mayoría de personas que hace su pedido no pide muestra? Es comprobado si 100%, eh, al 100% que el que pide muestra recoge más pedido entonces, acá, este ejemplo, yo quiero que les sirva a ustedes para una proyección que pueden hacer ustedes con su dinero. Dos dólares podrían producirle, si ustedes se planean eh, lo, lo que les estoy diciendo, podría producirle mucho más de lo que usted puede. Pues hay veces que les digo yo, ¿tienen pedido? No, no me han pedido nada. ¿Por qué? Porque no les gusta lo del catálogo. Pero si tienen muestras, usted va a poder eh, eh, que ellas prueben y si tiene muestras, va a poder agarrar más pedido. Entonces, ustedes acá, eh, la, el mensaje es que si ustedes quieren expandir su negocio y quieren hacer crecer su negocio, dos dólares puede producirle mucho más. Entonces, eh, si tiene una ayudante, le da dos muestrecitas a la ayudante cuando le entregue su pedido y le dice: Mira, si me traes dos pedidos de este, te doy eh, tanto de descuento o te regalo una fragancia, o vea usted qué le ofrece, ¿verdad? Pero, las muestrecitas pueden hacer la diferencia en su siguiente orden para el siguiente mes. Entonces, acá la que no pida todos los meses es porque o no necesita el dinero o de plano pues no, no quiso gastar en muestras, ¿verdad? Entonces, si usted invierte 10 dólares de muestras en su pedido, esos 10 dólares que son cinco paquetitos de muestra podrían convertirse en mil dólares basados en este ejemplo que yo les he, les he puesto aquí ahorita. Entonces acá, aquí como vuelvo les digo, la que no aprende, pues es porque no, pues, no quiere aprender o la que no gana no porque no quiere ganar, porque aquí con estos ejemplos que yo les muestro usted podría pues proponerse eh, más grande pues la meta, ¿verdad? Entonces aquí el reto va a ser personal para cada quien de que ustedes eh, piensen si es algo que les conviene, si es algo que no. Y fíjense, aparte de todo eso, si ustedes agregan la oferta que tenemos para no pagar el envío, ustedes están ganando al 100%. ¿Por qué? Porque cuando, si usted hace una orden de, de, 3, de 660, va a pagar 330. A 330, usted le suma 20 de envío. Son 350 lo que va a pagar, ¿verdad? Pero quiere decir, que a su ganancia real, usted le va a restar esos 20 dólares y su ganancia serían solamente 310. Porque les recuerdo que el, el envío no es ganancia, sino que es una inversión, es un gasto que se resta a la ganancia real. Pero si usted agarra la oferta que sirve para no pagar el envío, usted estaría pagando 359, porque eso vale 29 la oferta, pero su ganancia serían 330 más eh, 33 serían 363 dólares los que estaría ganando sin afectar pues su ganancia. ¿verdad? Entonces aquí, como le digo, todo tiene que verlo eh, como usted quiera, como le convenga y si no sabe pues este como desglosar una factura, pues ahí es donde entro yo y le explico, así se hace para que usted pueda tener pues una mejor comprensión de su ganancia, ¿verdad? Entonces chicas yo sé que ha sido largo, no lo quería hacer largo el video, pero este siempre es bueno que ustedes vayan viendo y comparando lo que conviene, lo que no conviene, lo bueno, lo malo y lo feo de los negocios. Lo feo de un negocio es no aprender, no practicar y no promover, eso es lo feo. Lo bueno del negocio es que usted produzca, que usted gane y que usted disfrute lo que gane, ¿verdad? Porque aquí este, si se divierte e, y se gasta lo que ganó en lo que le gusta, entonces quiere decir que el negocio está bueno. Sin embargo, eh, ser bondadoso con el, el negocio también es bueno. Ser generoso con el negocio también. ¿Por qué? Porque si reinvierte un poquito de la ganancia en su negocio, usted lo va a hacer más grande, más grande, más grande, y sus ganancias van a ser más grandes. Entonces, imagínese que logre vender mil dólares en un mes, su ganancia van a ser 500 dólares. Si usted vendió mil dólares, sus ganancias son mil dólares. ¿Para qué sirven esos mil dólares? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué está usted dispuesta a hacer para ganarse esos mil dólares? Entonces, chicas, espero que les haya gustado este video chiquitito y que pongan en práctica pues lo que les, lo que les comenté. Claro, está lo van a hacer a su propia discreción, a su propia conveniencia, en su propio horario. Así que, Muchísimas gracias a las que se conectaron. Jenny, Le mando un abrazo. Miserita, Margón, Mirna, así que nos estamos viendo otro día en otro entrenamiento. Así que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana y que vendan mucho. Bye.